El Juicio de los Siete de Chicago Seguí esta gran pero gran película que estrenó la plataforma de Netflix el año 2020 y que ahora cuenta con las nominaciones para los premios Oscar una película que es bastante atrapante una película que es bastante entretenida Incluso para hacer un drama histórico legal Sí, la clásica película de juicios Esa donde vemos ahí a la gente en la corte, a los jurados A los abogados litigantes, los defensores y toda la cosa ahí Bien enmarañada ¿De qué trata esto? El fin va a seguir al grupo conocido como los Chicago Seven, o los 7 de Chicago, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam acusados de conspirar por cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Así es que van a tomar a estos siete Bueno, en realidad son ocho, pero eh, ahí vamos a explicar por qué Y los van a enjuiciar Y sí, y de este juicio es que se va a tratar la película Una película que, a pesar de, de la primera premisa, así como juicio histórico eh, Es bastante entretenida La verdad, es bastante entretenida Y va a contar con unas actuaciones sorpresivas y legendarias Así es que, no digo más, porque si no me van a acusar que hago spoiler Así es que, si no has visto esta película, pues parte a verla ¡Ah! Pero no te olvides de dejar un delicioso y sabroso me gusta y una suscripción con la campanita. Eso de verdad que nos ayuda. También acá arriba puedes pinchar en la tarjeta las otras películas que ya hemos revisado en la carrera al Oscar 2021. Tenemos Nomatlán, tenemos también a El Padre, tenemos a Una Mujer Prometedora, tenemos también a Judas y el Mesías Negro y también a Mank. así que... Anda a visitarlas y después de ver la película, vuelves para acá. Este es el rincón del profe de la capital de los simios. ¡Vamos con esa intro! La capital de los simios. Bueno, veamos de qué va esto. En agosto del año 1968, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden, Rennie Davis, David Dellinger, Lee Weiner, John Freund y Bobby Sell van a hacer preparativos para protestar en la Convención Nacional Demócrata en Chicago. ¿Por qué hacen esto? Esto lo hacen porque toda la prensa. Va a estar ahí en Chicago en ese momento. Entonces van a tener toda la cobertura de todas las cámaras. Y estos grupos que no estaban coordinados llegaron a la misma conclusión de que ir a Chicago sería lo mejor para poder representar sus posturas. Que obviamente son antiguerra Y más que antiguerra también hay posturas más eh, dadas al lado del socialismo radical. Entonces cinco meses después de que pasa todo esto, los ocho van a ser acusados de intentar iniciar un motín. Y el fiscal general de Estados Unidos va a nombrar a dos fiscales mientras que todos los acusados excepto Cell van a estar representados por William Kunstler y Leonard Winglass. sí, nombre medio, medio complicado les va a tocar el juez Julius Hoffman un viejito que ya ni siquiera meaba tiraba polvo oye, el gallo pesado estaba, se notaba mucho que estaba en contra de estos manifestantes y además el, abo, el abogado de, de Seal, que era el líder de las Panteras Negras, no podía asistir porque lo habían operado recién de eh, apendicitis, me parece la cuestión es que él quería representarse pero no lo dejaban, aquí vamos a ver también que aparece Fred Hampton que si no lo has visto en la película te dejo acá arriba la etiqueta de Judas y el Mesías Negro, en el cual hablamos, hablamos sobre la vida de Fred Hampton, así que si no la has visto también, anda a verla, aprovecha y de, de ir a revisar. Entonces, el, nuestro amigo Sale se va a quedar sin defensa porque él no quería que los abogados que están defendiendo al otro siete estuvieran ahí con él. Así es que al final lo va a representar nadie. Y aquí es donde empieza el juicio. Vamos a ver la clásica película de juicio, donde van a estar el juradito sentado, donde el fiscal va a hacer su entrevista, van a partir de todo. Pero la gracia es que mientras están haciendo el juicio, te van contando qué fue lo que pasó. Claro, la película parte con los preparativos y después continúa con la cagada que ya había quedado. Pero no te dicen qué pasó. Entonces, a través del juicio y de los comentarios, te van contando qué fue lo que pasó en, en Chicago. Lo más impactante es que vienen imágenes reales incrustadas dentro de la película. O sea, esto ocurrió de verdad. Acá nosotros nos vamos a encontrar que numerosos policías locales encubiertos y agentes del FBI van a testiguar. Claro, ellos hacían pasar por protestantes, agarraban la confianza de los líderes y... Después pues fueron a testificar en su contra. Así es que el juicio se veía todo, pero todo muy cuesta arriba para, para nuestro amigo. Incluso el juez se veía demasiado, pero demasiado, tendiente a que estas personas fueran castigadas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí dentro, del, dentro de Chicago? Hubo un intento de eh, rescate de una persona que estaba siendo presa. Y después cuando llegan al parque cargan contra la policía que tenía la orden de dispersar la multitud, van hacia una colina y se agarran a palo Bombas lacrimógenas, palo Me suena muy familiar eso, muy conocido, como que ha pasado por aquí cerca en algún momento. Entonces, producto de todo esto, los manifestantes, que ya eran miles los que estaban ahí en el parque, van a pelear contra la policía. Y es aquí que se le acusa a estos siete personajes, bueno, en teoría ocho, de poder eh, iniciar este, este conflicto. Así es que, ay, ay, ay, eh, la película se va a ir desarrollando en torno a esto es súper potente como se va viendo un, un ánimo de, de pesimismo a través que va recorriendo toda la película, de que a estos siete personajes principales los van a terminar declarando presos. Ellos mismos lo están sintiendo. Incluso Abby Hoffman, que si le encuentran cara conocida, sí, es Borat, sí, el mismísimo Borat. Él sabe que es un juicio político. Así es que cuando llega ya la hora final, se hace todo súper potente, súper eh, con convicción. Se nombran a los soldados que habían sido caídos durante la guerra de Vietnam, mientras estaban en juicio pero de todas formas les dieron cinco años de cárcel ah, esto hasta que después quieren anular el juicio así que técnicamente nuestros amigos si bien en un primer momento son declarados culpables después cuando se presenta una apelación y el juicio queda nulo la fiscalía decide no iniciar un nuevo juicio así que al final van a quedar libres bueno, llegó el momento del análisis, esta película, que es bastante potente la verdad, es bastante sentimentaloide al terminar de verla, uno queda así como con esa sensación así como de ¡Oh, vamos que se puede, y eso es bueno cuando una película, sobre todo que es de carácter histórico y te muestra un juicio, que debería haber sido más aburrida que chuparse un dedo llega a conmoverte y llega a, llega a que tú sientas cosas, es porque la película está bien construida y bien hecha, me encantan los flashbacks que tiran, que mientras están hablando en el juicio, pum, de repente aparecen de la nada en, en el parque o de donde estaban haciendo cosas y se va contando la historia. Muchas veces la historia tergiversada, ojo. Porque una persona dice una cosa y lo que te muestran es que está ocurriendo en realidad es otra. Punto aparte, el tema de las actuaciones. Yo creo que acá Sacha Baron Cohen... Eh, que interpreta a B. saca una actuación del sombrero. Sí, este es cómico, es un actor comediante que tú lo puedes reconocer más por Borat, pero verlo actuar acá, con la potencia que tiene, yo creo que sí es merecedor de que gane el premio Oscar a Mejor Actor de Reparto. También nosotros vamos a tener a Ed, Eddie Redmayne, que si no lo conocen o no se acuerdan bien, ¿se acuerdan de la teoría del todo? Sí, el mismo Anthony Hopkins. <risas> También vamos a tener a Jeremy Strong como Jerry Robin. Que hace también un papel bastante importante. Ahora, nuestro amigo John Carroll Lynch, o Lynch hace de David Dellinger. A él lo conocimos por ser el marido de March en Fargo, una de las películas clásicas que, si no has visto, tienes que ir a ver. Así, bro, totalmente recomendable. Tienes que verla. Además de contar con Michael Keaton, o sea, aparece Michael Keaton como el ex fiscal, eso ya, solamente eso es, eh, es para dejarlo potente. Y también nuestro fiscal Joseph Leonard Gordon, que se deben acordar bastante bien como películas, por ejemplo, 500 días sin ella. Ay, ay, ay, cómo olvidar esa película. Ah. Summer, ay, ay, ay, la que rompe el corazón de todos. Ah. Pero bueno, bueno, continuamos con esta película. Está nominada a seis premios Oscar y eso es bastante, bastante interesante. Está incluido mejor actor o sea, pero mejor actor de reparto que es Sacha Baron Cohen y también está nominada como mejor película o sea, es bastante importante lo que logra hacer esta película porque de verdad considero que está bastante bien hecha tiene buenos ritmos tiene un guión muy bien construido también está nominada como mejor guión original en torno a esto así es que debido a la, a la maldita pandemia Netflix tuvo que estrenar la película pero era para ir a verla al cine esta película era para ir a ver al cine es una película que no te va a aburrir es una película que te va a traer momentos a veces conmovedores y cuando tú nunca te imaginas que es lo que va a venir al final pum, te pega un sablazo y te deja ahí como bien bien bien unas actuaciones como digo bastante increíbles y un ritmo bastante interesante imagínense que esta película dura más de dos horas pero la verdad se pasan volando 129 minutos para ser exacto entonces espectacular nada más que decir véanla véanla véanla y eso es todo en esta nueva edición del Rincón del Profe de la Capital de los Simios. Si te gustó la película, dale pulgar arriba. Si no te gustó la película, dale pulgar abajo, no hay problema. Si te gustan estos resumen, compártelo. Estamos en una cruzada para poder llegar a los mil suscriptores. Nos falta harto, así que vamos que se puede. Este día domingo, 25 de abril, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo la premiación de los Oscars, donde vamos a dar todas nuestras recomendaciones, nuestras impresiones, quién merece, quién no merece haber ganado. Todo lo vamos a tener ahí, transmitiendo también con nuestros amigos de .fm.cl. Así es que, para este día domingo, a las 20 horas, 20 horas de Chile, te vamos a dejar invitado para que nos puedas seguir en este directo que vamos a realizar. Si quieres ver más películas, pincha acá arriba, no se te olvide. Aquí te dejo todas las películas que hemos resumido. Este es el Rincón del Profe, de la capital de los simios. ¡Nos vemos!